De el patrón es el claro. algoritmo, juegan con una cuestión no. que es muy fuerte y de lo más peligroso que es la no, cuestión no, no, no. de la percepción respecto al algoritmo que es que la, los humanos no se equivocan, las máquinas no se equivocan por definición porque es la fría matemática operando eh, sobre los circuitos entonces de algún modo da la sensación de justicia como bueno, digamos, el algoritmo hizo tal cosa bueno porque hizo el cálculo y era lo que correspondía claro Sí, el algoritmo es impersonal Claro, claro, claro cuando claro, no es, es imparcial Trae, trae todos los sesgos y las manipulaciones que le ha querido poner el que lo escribió pero el algoritmo en sí es impersonal claro. Claro, Bueno, vos sabés claro, que claro. yo estuve en la OMC la semana pasada en el foro público y estuve en un panel que realizó Don, que es una organización feminista a nivel global hablando del tema de comercio electrónico y género Y yo antes de separar justo mi panel fue el último día entonces aproveché los días anteriores y me a todos los paneles de género para ver qué decían y siempre lo que decían siempre era que la tecnología es el gran igualador de género justamente porque es neutral el género. O Entonces, sea, como es neutral es el gran igualador. Yo empecé en mi panel diciendo, discúlpenme la lavarropa también es neutral el género. ¿no? A ver, <risa> sí, no me importa si da igual. Sin embargo, no me vengas a decir que lavarropa es igual un bueno, gran igualador el género de género, porque ahora podemos lavar la ropa en una máquina y me digan al río y estar todo el día en la caminhoneta. No, o sea, sigo la mano de la ropa yo, queridos. No, no hay requisito. No Entonces, bueno, empecé mi panel hablando de eso, después pues, seguí hablando de cuestiones laborales y demás. Pero, pero digamos, está muy metida esta cosa de la neutralidad, de que sea imparcial, de que sea O sea, podría ser un factor igualador. Es distinto de si sí lo es en, en el efecto. Pero digamos, Claro, yo lo que que, es lo que es en mi panel es que la tecnología per se no es igualadora activa ah, no, claro. que haga que el lavarropa lo prenda 50% de los peces y 50% de las mujeres. es lo mismo. Estaría bueno eso que detecte. hay de lo que de un sensor de que detecta? Un... Eso, eso, que no, no, de pero igual, por ejemplo, hay, veces, hay, algunos, eh, hay, hay algunos algoritmos que por ejemplo eh, muestran ofertas de empleo en función de su género. Y, te mu y a, hay mujeres, a las mujeres no les muestran determinados tipos de cargos sí. determinados cargos de un cierto nivel para arriba eh, no se los muestran a mujeres sí. Sí. Eh, porque eso reproducen de... el techo de cristal sí. y porque reproducen un montón de cuestiones y cuando vos buscas eh, la, la, el género que, eh, que funciona con la profesión de secretaria por ejemplo vas a encontrar eso, entonces digamos de algún modo si la culpa técnica no la tiene el la culpa no la tiene la culpa sí. pero lo que hay que quitar de plano por ejemplo Bárbara la, la, la interpelación al tema de, que hay otras tecnologías que no, no, no igualaron. Eh, es quitarle el velo de la tecnología es neutral, la tecnología es, nos va a permitir ser iguales ante el algoritmo, la tecnología nos va a igualar, desde, porque es falso y partir de ahí es partir de velar el sesgo. Esos procesos de neutralización son maravillosos para evitar las, las interacciones. También son, al mismo tiempo, y terminamos en el chat con no, este otro tema que también flota, reforzadores de sesgo y generadores de noticias falsas. Las noticias son sesgo de confirmación, es decir, uno lee las noticias que confirman sus preconceptos o tiende a creer las noticias que confirman los conceptos en medida que las interacciones culturales en el mundo real disminuyen este, porque los, los repartidores que jamás se pueden poner en contacto de logo o de, de, de, o de pedidos ya no solo no pueden formar un sindicato no pueden discutir este, cosas tan triviales como a jugar al fútbol el fin de semana, este, a una reducción significativa en términos de intercambio de ideas y experiencias culturales. Entonces, los grupos de afinidad terminan construyéndose en el espacio virtual y se construyen básicamente por afinidad. Uno ve los mapas de relacionamiento en Facebook, en Twitter, o en manchas, muy poco relacionamiento entre los grupos. Lo que sucede dentro del grupo de afinidad es que, en general, las voces dominantes radicalizan. Esto lo estudió Casón un par de años Sí, muy interesante. Como se radicalizan, usan más como generadores de verdad las llamadas noticias falsa. Las noticias falsas existen desde que se escriben noticias. La preocupación no es la noticia falsa, la preocupación es de los medios. Difusores habituales de noticias falsas <risa> sobre la pérdida de un <risa> este, eh, no, bastante, ¿eh? bastante. más que eso. Perdón. Eh, total normalidad. Tapa de Clarín del 25 de marzo de 1976. ¿Qué hicieron una noticia falsa? La crisis causó dos nuevas muertes. No, obvio. Pero yo... Noticias falsas. Claro, claro. claro. Déjame ver la tapa de clarín. Este, todo medio de prensa tiene algún nivel de sesgo y los lectores lo utilizamos en función de nuestro sesgo de confirmación eh, es inevitable, ¿eh? peores y mejores eh, pero en definitiva no es el efecto de producción de una noticia sino el efecto de asumir el valor de la verdad ah bueno, las noticias falsas hacen que los enteros botes? La noticia falsa no es son... sola no lo hace. Claro, no, bueno, por eso te hace una TV con un generador de interés, pero va más allá de los dueños de medios básicamente. Eh, <risa> o sea, sí, la... sí, eso después sí, es tiene la está teniendo muchos problemas eh, de, a nivel digital, de tracción de suscriptores o de clics o todo, que eh, es una parte de la historia. Pero luego la noticia falsa en sí, por eso hoy no, el quilombo y ahora que Facebook se tan muy preocupado por lo que antes no estaba preocupado, qué efecto puede tener la sociedad de noticias falsas eh, Yo tal vez eh, no me sí para... Si sí, sí, Facebook me dice que llueve algo y me fijo. Sí. Este, digamos, porque el efecto de la preocupación de Facebook por las noticias falsas es aún peor que un efecto de confirmación de Facebook. Este, digamos, está privatizando la verdad privatizando la construcción de la verdad. Los grandes constructores de verdad han pasado del espacio público, que tiene este, muchos efectos negativos, pero cuando menos tiene legitimidad democrática, al espacio privado. El tema del este controlador que vos planteaste en una de tus preguntas hace que muchos eh, puestos que hacían esas tareas igual el controlador se reduce a una entonces, hablando de, de todos los aspectos que estamos hablando ¿en, en qué se, podemos buscarle el punto a la inteligencia artificial para que el trabajador se destaque y pueda? no, o sea, Facebook no, no, no lo vamos a, a bajar ni es el objetivo digo no, no, no pasa por ahí pero digo, ¿qué capacidades son las que tiene el ser humano frente a la inteligencia artificial, al menos hoy para poder sobrevivir. O sea, yo tal vez estoy un poco cegado por lo que yo estoy trabajando, pero digo, así como está en riesgo nuestra privacidad, o sea, por, por el manejo de datos, o sea, por la sociedad en la, que, en la que ya vivíamos hasta hace dos minutos, igual siempre hay un interés comercial por detrás de generar un negocio con y, y siempre... La palabra rey es un poco fuerte, pero siempre estamos en alguna situación. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer con todo lo que el ser humano aún puede hacer que no puede hacer esa máquina bueno, pero que pero empieza momento. en esta discusión que tenemos pero respecto a la inteligencia artificial? Y se divide como en dos problemas. O sea, por un lado, ¿no? perdón, que estoy así porque no. No, no, no, no. no queda tan muda Sí, pero bueno. Por un lado, la inteligencia artificial como un macronombre que se le pone a, a varias formas de aplicarlo eh, avanza sobre determinados campos de distintas tareas laborales acá hay como muy disciplinas distintas así que lo podemos ver reflejado. Eh, ahí en realidad lo que habría que pensar es bueno, quizás las tareas que podría llegar a cubrir la inteligencia artificial son las que están más vinculadas a, a tareas automáticas ¿sabes? o digo que van para ese lado entonces uno podría pensar en bueno, el ser humano en el área laboral podría eh, protegerse si desarrolla dentro de su campo las tareas menos automatizables porque ahí es donde se vería más respetado eso es por un lado, pero bueno la persona o el sector del trabajador podría modificar esas cosas por otro lado no hay que dejar como por fuera el otro problema que es, ok, se instala la inteligencia artificial, se aplica, cómo se aplica, en qué ámbito se aplica y eh, digo, ¿con qué, con qué consecuencias, porque vos decís, bueno, yo, trabajo, yo soy licenciada en comunicación, trabajé muchos años en redacciones, eh, y de hecho tengo muchísimos amigos, bueno, Valentín también los tendrá, amigos, que trabajan en medios y, y entonces decís, bueno, ¿qué es lo que se empieza a valorar del periodista? Y que tiene más capacidad para investigar, para descubrir una nota que no es la que puede quizás eh, escribir un, un bot, un, una computadora o un chico que quizás recién empiece y que le dicen, necesito que hagas 15 notas por día, copia y de donde pueda y aunque sea, no sé, agregale un testimonio de alguien y el resto es todo lo mismo, eso lo pasa en la digo, eso sí lo pasa en la los trabajos de informe, investigación, de análisis, interpretación de eso, hoy, hoy, al menos no lo puede hacer una máquina. Entonces, bueno, ahí está como, como muchos periodistas están buscando reinventarse dentro de ese de ser. Eso por un lado. Pero después en temas, como decíamos, como la salud, como la justicia, la inteligencia artificial tiene como dos usos. Por un lado, todo lo que es eh, catalogar, categorizar, ¿no?, como enlistar, o sea, hace como una cosa así. Por el otro lado, este, el, medio, el fantasma de la predicción que, que se trata de usar bueno, a partir de datos, como decía también Valentín, a partir de datos pasados, porque los futuros no existen, eh, se trata de utilizar eso para anticiparse a, digo, es como decir eso, bueno, aprendamos de la historia, aprendamos de los datos pasados para prever que puede llegar a pasar y en base a eso implementar políticas públicas. Y ahí corres un montón de riesgos. Yo no estoy tampoco diciendo, bueno, listo, no hagamos nada, pero no se puede eh, descansar entonces en sistemas automáticos de toma de decisiones. Hay que tener en cuidado ahí porque... Eh, digo, yo creo que... Le decía con el hace, hace, ¿no? Creo que, tampoco es que en esta posición ludita de decir, bueno, no, no hemos vamos a sentir separada, no vamos a estar o sea hay un montón de usos en medicina que obviamente son estadísticas y obviamente o sea que, si yo, que yo he visto algunos proyectos muy interesantes de, de detección de microtumores en, en, en cerebros, cerebro o sea los triples ni cosas muy interesantes y digo lugares a donde eh, no hay una capacidad médica visual para detectar esos tumores la máquina entiende que ahí puede haber un tumor muy cercano y empezar a notarlo y si llegar a eso se llegan se necesitan muchos datos está secado pero digo, creo que puede haber un equilibrio entre los datos que se usan, los algoritmos, cuando empezamos a publicar y cuando hay gente que puede controlar cómo están funcionando las cosas detrás. Porque si no también quedamos en la misma posición de, bueno, nada va a funcionar y no se ofrece todo sí, esto. Creo es que tiene que un equilibrio entre qué tiene que haber y qué tiene que ser público cómo se puede ubicar eso también. Digo, pensar en términos ideales. El problema de último ¿no? es la inteligencia artificial, ni la apropiación de datos personales, el problema se llama capitalismo. Este, ese es el problema. Pero. Dentro del capitalismo, entonces, si debemos encontrar una solución, la solución es el capitalismo sencillo, transparencia de precios. Hay que transparentar los precios de las transacciones. Es decir, Facebook me tiene que decir a mí cuánto me está costando usarlo. Claro. De ese modo yo puedo tomar una decisión informada. <risa> ¿Eh? este, digamos, y esto es estrictamente regla de mercado. Vos querés neoliberalismo, acá tenés. Liberalismo? <risa> Decime cuánto te estoy pagando. Digamos, Cuántas horas yo le estoy dedicando este, a, a trabajar para Facebook, a cambio de la remuneración de saber que este, mi, eh, mi compañera de banco en la escuela secundaria fue abuela. Suma los millones de horas de trabajo de este, las personas que ves en el subte conectadas a Facebook cuando volver <risa> este, el laburo. Transparentemos los precios. Transparencia absoluta. Este, y determinación de cuáles precios son search prices, digamos, precios de, de, de, de, de oportunidad. Porque es, el, el, el, el, el sueño húmedo del capitalismo moderno es el establecimiento de precio diferencial. Es el precio determinado por la propensión marginal del, del comprador y no por el costo intrínseco del día. Eso lo saben los vendedores de siempre, digamos, que venden paraguas la de lluvia. ¿Qué tal si yo pudiera venderle el paraguas a cada este, afectado por la lluvia por un centavo menos que su propensión marginal de este, consumir? ¿Qué tal si yo pudiera actualizar tu prima de seguro este, en tiempo constante? Y entonces si estás haciendo un acto más peligroso en ese momento, como por ejemplo conduciendo el pedo? Tu prima de seguro sube. Bueno, de no, eso hablaron sí, en, no, en, en Bebe. No, no, pero sube era? en ese momento. No, no en El, era el, era el, era el comportamiento están generando el valor de la póliza, están influyendo para que, lo que los buenos conductores sean premiados con claro. lo Bueno, Pero, pero los, los buenos conductores. El sistema de crédito son... chino es un poco eso. El sistema de crédito sí. social de China es En Estados Unidos están los descuentos, el Fitbit, que es como el. Es, es, se, se instaló en el mercado junto con Apple respecto de, de los tipos trackers y relojes y demás eh, tiene digamos vos, a nivel empresa puedes comprar tipo en, en bulto 100 mil de, de sus eh, relojes y demás y con eso eh, podés hacer que el valor de los seguros y demás eh, eh, cambie o sea básicamente que salga más barato el seguro si ¿sí? haces conmigo 10 mil pasos por día ¿no? eh, entonces, bueno, y lo más divertido es que apenas salieron este tipo de cosas salió una web que te explica cómo hacer tipo tú unos aparatos en donde pones tu Fitbit y haces tipo okay, <risa>